Nos hemos acercado hoy a Villalar, estamos en el día más importante para cualquier castellano y leonés, el día de nuestra comunidad y estamos con una gente que para mí es lo más importante, que es la gente jovencita, jovencita, jovencita, jovencita, jovencita, tú no eres jovencito, tú qué eres, eres grande, eres grande, bailando sí que lo eres, pero lo más importante son las personas mayores que son las, estas personas que transmiten las tradiciones a los que nos van a... ...a preceder y estamos con nuestra amiga... ...Lorena. ...Lorena, que se me había olvidado el nombre, Lorena. Oye, ¿de dónde ¿De dónde habéis venido? Venimos de Fermoselle. Provincia de Zamora. Eso es. Y hacéis danza Eso es. Y todo este grupo que tenéis aquí, cómo, ¿cómo hacéis para ensayar y para bailar y para...? Bueno, pues hay una asociación juvenil en Fermoselle que se llama Celunduri y Ocelunduri na... Ocel -Ocel significa? Ojo del Duero. Ojo del Duero, en latín. Sí. Qué bueno, qué interesante. <risa> Y nada, bueno, pues los viernes enseñamos una aurica. ¿Eres tú la que se enseña? Sí, yo la profe. ¿Y tú puedo aprovechar de ti un poquito y nos podrías enseñar a mí? Un baile que habéis hecho, que me ha encantado, que era de... Que me pongo de rodilla Juan, que me pongo de pie Pedro... O ¿Cómo suena? se llama? ¿Cómo se llama ese baile? El pingacho el pingacho, el pingacho, el pingacho. ¿Me enseñas a bailar el pingacho? Sí, le enseñamos. ¿Me enseñas a bailar el pingacho? Sí. Pues voy a pasar el micrófono aquí a mi compañero y ahora me invito. Venimos que vamos a bailar el pingacho. Venga, vamos para allá. Venga, vamos a prepararnos, chicas, chicos. Vamos, a, ver vamos a bailar el pingacho, ¿no? El pingacho. ¿El pingacho ¿Con qué pie empezamos, los chicos? ¿Con qué pie empezamos? Con el derecho, con este de este lado. Adelante, ¿verdad? Venga, a ver cuál es el primer paso, a ver, enseñarme. ¿Y ¿Quién es Pedro? Decírselo. Pedro somos nosotras. Y nosotros somos Juan. ¿Vosotros? Pedros y, y Juan. Juanes. Cuando digamos Pedro, agacha Pedro. O sea, Juan, yo soy Juan. Juan. Juan, vale, vale, vale, vale. Venga, vamos para allá. ¿Y el primer paso cómo es? Pero se llama el paso. Picao, ¿Pero picao. cómo es el picao? A ver, ¿cómo es eso? El que estamos haciendo. Aquí? Uno, el otro, eso. Eso. Eso. Eso. Eso. Eso. uno, ¡Oray! el otro. ¡Ay, que ya me lo han vendido! ¡Venga tú también, tío! Mira. ¡Uno, el otro! ¡Uno, el otro! ¡Uno, el otro! ¡Y el de la moto! ¡Bien! Oh. ¡Bien, bien, bien! Ahora, ¿cuál es el segundo Ay, paso? Yo no puedo agarrar para bailar. El... ¡Nos agarramos! ¡Que sí. no te preocupes! ¡Nada, con pandereta. Tío, bien. Ahora, ¿ahora qué, Ahora, ¿qué paso viene? ¿Qué paso viene ahora? Ahora nos agarramos. ¿Nos agarramos? ¿Cómo? Paso doble. ¡Ah! ¡Bum! Sí. Ah. ¡Ah! ¡Qué chuli! ¿Y, ¿Y ahora todo? qué? Para la música. Para la música. Y en otra parte de la jota. Y empezamos otra vez con el picao, igual. Al ah, de un lado, al otro. Y ahí ya viene, agáchate Pedro y agáchate y ahora Juan. Y yo era Juan. ¡Venga, vamos a bailarla! ¡La bailamos! ¡La bailamos! ¡Sí! Venga, vamos a bailarla la bailamos la bailamos venga vamos a bailarla Vamos a levantar los brazos arriba, los tíos. ¿Vale?